Vale, pues nada. buenas tardes. Ah, bueno, soy David Gómez y soy socio de Wikimedia España y de Amica Wikimedia, que son dos asociaciones que trabajan para la difusión de Wikipedia y sus proyectos hermanos. Ah, bueno, una es un chapter estatal, que es Wikimedia España, y otra es una, una organización temática, que es para Amica Wikimedia, para ver lo que está en los proyectos en son dos tipos de organización de, de, de, de, de tipo de organizaciones que tiene Wikimedia, el Movimiento Internacional de Wikimedia, además de grupos de usuarios, y, y lo que es la propia Fundación Wikimedia y algunas organizaciones que están relacionadas. Ah, bueno, ah, bueno voy a dar una charla sobre lo que es trabajar con Wikipedia. No sé si. ¿Cuántos de vosotros habéis editado Wikipedia alguna vez? ¿Sí? Vale, tenéis usuario estás ¿Se puede hacer sin usuario? Sí, se puede hacer ¿Ah? ¿Puedes hacer edición anónima? Sí, sí, está bien Y vale, pues no sé, igual mmm, si, si veis que alguna de las cosas que estoy contando es muy evidente Pues me decís... <risa> Salta, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, la idea de esta charla era explicar un poco cómo se trabaja y, y, qué, es lo, y qué es lo que hay detrás, ¿no? Evidentemente me podéis cortar y preguntar o... Bueno, voy a empezar por la... viendo una página cualquiera... <ríe> uh una página sobre una, una comunidad de, que desarrolla software libre a ver, para el escritorio bueno, KDE es una página que que nos puede servir de ejemplo para ver lo que es una estructura de una página en una enciclopedia como Wikipedia ¿no? ah, hay, hay una parte de de introducción, es algo importante, veremos después del tema de, de los cinco pilares de Wikipedia y, y uno es que es una enciclopedia y, y es importante que, que una página de Wikipedia empiece con una introducción que, que te dé la idea sobre ese tema. O sea, que antes de ver todo el artículo ya tengas una idea general sobre ese tema. También una enciclopedia tiene una importancia educativa y esta introducción puede servir a un estudiante para hacerse una idea sin, antes de decidir si leer el artículo o si va a una parte concreta. ¿no? Enseguida vemos la la estructura de la página, porque supongo que si habéis editado sabéis que a la que creas tres subtítulos ya se genera un, un, automáticamente una, un índice de contenidos y, bueno, vemos todo lo que en este tipo de páginas se puede, puede tener, ¿no? la, bueno, la parte de filosofía porque esto es una comu comunidad, una parte de historia con las, las distintos avanzamientos, los avanzamientos están aquí, arquitectura, ¿vale? ah, y, y vemos que en la parte final hay, hay algunas secciones que son comunes a casi cualquier página de Wikipedia, como son el también, que nos relaciona con, con artículos que tienen relación con este. Esto es de edición humana, o sea, es alguien que ha considerado que ese artículo tiene relación las referencias, que es un elemento clave y los enlaces externos a otras páginas web Hay también en este caso una sección de críticas ¿vale? que es algo que también tiene ah, es importante ah, en Wikipedia, ¿no? en este caso tenemos bueno, esta sección de críticas dice que KDE fue criticado al principio porque una parte del código no era libre uh, y después que se ha criticado que, que, la, que, se, que fuera un entorno demasiado parecido a Windows. Va a ver por qué uh, plasma aquí estas críticas. Veréis que en, en varios artículos de Wikipedia. Ah, están, eh, tiene, tiene esta sección de críticas y esto es porque ah, la Wikipedia está buscando ah, no, no tomar parte cuando hay una polémica sino mostrar las, los distintos puntos de vista ¿no? de, después retomo este tema ah, aquí como decía, en la parte de abajo vemos mmm, las referencias ¿vale? son referencias que, que están en el artículo O sea, si clico una de estas, donde voy Es a un punto del artículo que se está referenciando ¿vale? Por ejemplo, aquí hay una afirmación y al final Hay una referencia que es como una nota a pie de página Que, que va aquí y el lector de la enciclopedia puede verificar Que esa información ah, está validada por una referencia ¿Vale? Esto es otro elemento clave si esto que pone consultado, ¿esto lo hace, lo hace una máquina o, o, o se actualiza a mano? Digamos, esto que pone consultado en el 2013. No, no, lo hace una persona. Ah, podría hacerlo una máquina. De hecho hay un proyecto de, que, que está en desarrollo para que estas referen, esta referencias se han puesto a mano. Veremos cómo se ponen las referencias y veremos que si está... Ahora, desde hace muy poco, pero está asistido el, el poner las referencias. Pero uh, hay un proyecto para... O sea, estas referencias se han puesto a mano, ¿vale? Por lo tanto, puede que una misma referencia en un artículo y en otro no esté escrito de la misma forma, ¿vale? Y hay un proyecto para unificar eso, o sea, para que las referencias sean una sola, un solo objeto, digamos, y, y las referencias en las páginas e en instancias de ese, de ese elemento, esto es, supondrá un cambio muy importante y tardará en implementarse bien porque las Wikipedia están llenas de referencias, ¿no? Pero sería una cuestión importante y, y entonces podría haber un sistema automatizado también de comprobar, no sé si esto está en el proyecto, ¿eh? pero es una buena... Sí. Vale. A ver, después de, esto, de ver esto de la de la estructura, uh, sí que os quiero enseñar lo que son los los, los cuatro pilares de Wikipedia los cinco pilares de Wikipedia. Ahí. Está en inglés, de verdad. Ah, vale. <risa> ¿Y qué? ¿Cómo hago? Ahora más de que tiene. Vaya. Shift tiene. Bueno, de hecho, esto, las referencias, los atajos de, de, de coadjutor, bueno, los atajos de, de páginas, en Wikipedia, son cosas como esta. Esto es el acceso a esta página de los cinco pilares. Los cinco pilares de Wikipedia es lo que comparten todas las wikipedias en cualquier lengua y, y es como la filosofía básica que como wikipedistas cuando habéis editado aceptabais, digamos, de, de, como filosofía general ¿vale? ah, El primero es que Wikipedia es una enciclopedia y esto es una perubrollada, pero... Rollada, pero ah, es una evidencia, pero es importante porque Wikipedia no es un diccionario no es un, un libro de ensayos, no es muchas otras cosas, no, no es un directorio... A ver, por lo tanto es una enciclopedia, esto implica que uh, recoge uh, conocimiento ya consolidado. Por lo tanto tampoco es un sitio donde poner... Uh, no es una fuente primaria donde poner el resultado de una investigación. Es un sitio donde poner algo que ya ha salido en otros medios. O sea, hay, a, tiene que haber fuentes, las fuentes primarias no es Wikipedia y a, y a poder ser tendría que haber fuentes secundarias que hayan hablado de eso ¿no? también. Por lo tanto es una en enciclopedia y, y es a ver este tipo de contenido. Esto es una de, la, de las polémicas uh, que hay cuando alguien se pone a escribir a Wikipedia, tiene interés en, en poner un tipo de información y uh, siguiendo este principio, otros wikipedistas se dicen, es que esto no puede ir a Wikipedia, porque esto no es enciclopédico. ¿no? Y, y aquí es donde a veces hay uh, discusiones. ¿no? Uh, otro, otro pilar es que Wikipedia busca el punto de vista neutral. Y eso lo teníamos en ese ejemplo de, de por qué en un artículo tenga que haber las críticas que ha recibido. ¿no? Y ese es un caso bueno bastante... Bueno, pues, poco polémico, digamos, ¿no? porque puedes decir, bueno, hay, hay una serie de cosas y después hay una parte de la filosofía del proyecto y hay una parte de críticas, ¿vale? Pero a veces la, la, la, el conflicto, digamos, está dentro del cuerpo del propio artículo en cómo redactar un párrafo, por ejemplo, ¿no? Pues siempre se intenta buscar el punto de vista neutral y si hay varias, pues, varias posiciones, exponerlas todas. Otra es que Wikipedia es contenido libre, ya no es... Este, con este público creo que nadie, no tengo que explicaros qué es contenido libre, o lo que son las licencias libres, supongo, pero supongo que sabéis lo que uh, es la GPL, ¿no? De software y lo que son las licencias de libres para contenidos, que, que, que son la traducción a contenidos de, de las licencias libres de software, en que en el caso de Wikipedia se eligió una licencia copyleft que permite uh, hacer cualquier tipo de uso comercial incluido uh, pero citando al, a, la, a los autores, en el caso de Wikipedia citando autores de, de Wikipedia y uh, manteniendo la misma licencia Inicialmente se escogió la, la GFDL, la, la, la licencia para contenidos de GNU y creo que fue en el año 2008, se hizo una migración a Creative Commons, atribución a, a, a, a compartir igual. Uh, Wikipedia sigue unas normas de etiqueta, o sea, con todas estas uh, cuestiones puede haber uh, conflictos y discusiones, pero intentamos tratarnos de una forma respetable. Y el quinto pilar es que Wikipedia no tiene normas firmes ah, Veréis que hay libros de estilo, que hay normas de la comunidad Decisiones que se han tomado Pero ah, se pide que seas valiente, ¿no? Vivo, para... Si no sabes si eso cumple una norma o no, hazlo Y en todo caso ya hablaremos de ello, ¿no? Tú, lánzate, porque si no nos lanzamos Wikipedia no existiría, ¿no? O sea, que si no sabes de todas las normas, da igual, empieza y est pero hasta estando abierto a que si te... te dicen, pues esto no, esto no cumple tal norma, pues ir a mirarte esa norma, pero ya te lo dirán, ¿no? Y si estropeas algo, pues es un wiki, hay control de versiones, y... y puedes uh, ir a buscar la versión anterior, de recuperarla y si tú no sabes hacerlo ya lo, hará, ya lo ¿Por qué se cambió la licencia porque la licencia Creative Commons es más simple de redactar esta es una razón la otra es que la, realmente la, las licencias Creative, Creative Commons están adaptadas a muchas legislaciones distintas o sea realmente se ha adaptado el texto a, o sea, no es igual la licencia Creative Commons en Estados Unidos que en España, que en Argentina o sea, está adaptada a, a la a, o sea, si la ley de propiedad intelectual de ese país dice eso en estos términos, la licencia está adaptada en esos términos ¿no? y se creyó que, que esto, digamos, daba más solidez a, a, a cómo se licencian los contenidos y la otra razón que decías es porque es más simple, porque la FDL tiene todas las cuestiones de, de portadas, si va con portada o no va con portada, toda una serie de cuestiones que estaban muy pensadas para manuales de software y que no son necesarias para, este, para otros tipos de contenidos. De todas formas, Wikipedia tiene las dos, es, es un licenciamiento dual. Hubo esa adaptación y bueno, hay como que todo que desde 2008 se escribe está... En Creative Commons y lo anterior en las dos. Bueno, fue la regla relegada a que se llegó. ¿no? Este, el problema aquí está en que, me estoy ahora sabiendo hacia otras licencias, ¿no? pero que cuando una licencia copyleft pide que sea la misma licencia, es la misma, no es una equivalente. ¿no? Y por eso Creative Commons puso, cambió, creo que fue una 3.0, a que una. A igual o equivalente de una vista que creo que ahora solo hay la iba a la arte libre, esta francesa y, y, la, y, G, y GNU, o sea, la Free Software Foundation, no quiso hacer eso, pero hizo la GFDL 1.3 que permitía durante 2008 hacer esa migración específica para Wikipedia. Historias de, de, de cosas jurídicas, ah, vale, pues vamos a la página. Bueno, si habéis trabajado con MediaWiki o, o, o con o ya habéis editado Wikipedia, supongo que sabéis que pasaré un poco rápidamente por, por eso, pero que hay un historiado de todas las versiones. Sí, ¿no? como que estéis acostumbrados a trabajar con MediaWiki si no es con Wikipedia. ¿no? Vale, que podemos ir a, a la primera edición de esta página. ver que un usuario anónimo ¿vale? identificado con, con una IP escribió empezó este artículo, ¿no? es un ambiente gráfico que también se sí. usa sí. en diferentes distribuciones de vídeo parecido a Gelo <risa> bueno, rápidamente vino alguien y la siguiente edición ya fue un usuario y ha había identificado, que pareció que eso no podía ser y que tenía que extender el artículo. Podemos navegar, como supongo que sabéis, por, por cualquier versión, pasando de una versión a la siguiente y podemos ver las diferencias entre, entre lo, que, lo que había que se ha modificado y lo que se ha introducido de nuevo por cualquier par de versiones si volvemos a lo vemos al historiado vemos que cualquier par por ejemplo entre si si quiero hasta a ver si hay que ver si hay las versiones de la misma versión da igual si quiero comparar desde esta versión hasta la última Vemos el párrafo que ha sido modificado, la modificación, la modificación que se ha introducido. Aquí vemos modificaciones, algunas de ellas, creo que esta es una de ellas, que han sido introducidas por bots. ¿Vale? Hay, hay, hay programas que hacen cambios de este tipo que se pueden automatizar, como mejorar cuestiones ortográficas, cuestiones de cifras, cuestiones de este tipo, y vemos que, por ejemplo aquí, Benjabot, Metrobot, normalmente llevan bot a continuación, son, son programas operados por un usuario que tiene permiso para operar con bots y que normalmente hacen cuestiones como muy específicas, ¿no? Ah, igual que los usuarios al guardar pueden dejar un comentario, de un resumen de qué es lo que han hecho, ¿no? He empudiado, por ejemplo, una biografía, he empudiado sus años de estudio, ¿no? para que lo que viene detrás no tenga que estar comparando y sepa ya de qué va. Los bots también suelen dejar una, un, una, un comentario para que sepamos qué es lo que ha hecho este bot. ¿Cómo funciona el tema de la licencia bueno, con el bot? Pues soy doctor, es el actor de ¿no? bot ¿Se, se supone que es un tan tonto que no se le da validez a la licencia o yo diría que se supone que o ha hecho usuario que opera, sí, que opera sí. por eso los son operados por unos por tienes que pedir un permiso especial sí o... si sí, crees que te, te un permiso para y y ahora no te sabría decir ¿eh? hay, hay unas hay, hay unas condiciones. Creo que tienes que ser usuario auto confirmado y tener un número de ediciones. Digamos que seas como. Se puede que es de confianza de la comunidad. Vale, bueno, cualquier página tiene su página de discusión. Ah, donde se intenta, bueno, puede servir para, para que los usuarios, para que los editores puedan comentar cosas que están diciendo, hay que decir sobre el artículo, ¿no? Aquí por ejemplo, sobre la y de críticas, hay un comentario, supongo que en alguna versión estuvo que había una crítica de Windows de sobre, sobre el, el entorno. Y aquí se discutió de que no era suficientemente relevante como para ponerlo, ¿no? Pero es un ejemplo, ¿no? Ah, es, es un sitio que no, no siempre se usa. Muchas veces no es necesario porque a través del historiado y los comentarios que ponemos, la colaboración ya se establece, ¿no? Y no es necesario ir a hablar a una, a una página aparte de discusión. Es necesario cuando hay un conflicto. ¿A ver? Y, y cuando hay un conflicto fuerte, uh, cuando hay una guerra de ediciones que significa que alguien cambia algo, alguien lo vuelve a cambiar y, otra vez lo veo, y hay esta dinámica, cuando se, esto se considera una guerra de ediciones, entonces un usuario, un usuario administrador uh, puede bloquear el artículo. Nunca se bloquea un, indefinidamente un artículo, se bloquea para, no sé, para una semana, por ejemplo, se empieza por una semana y al cabo de la semana se desbloquea automáticamente. Pero durante esa semana tienes que ir a la página de discusión a ponerte de acuerdo a ver cómo resolvemos esa cuestión en base al punto de vista neutral. A veces también es la discusión de yo tengo esta fuente y tú tienes esta otra y vamos a ver qué, qué, qué pasa, porque mi fuente dice que tal. A ver, pues, una es más antigua, no sé qué, se discute aquí. Otra cuestión aquí, sin movernos de la página, es ah, vigilar las páginas No sé si eso lo habéis usado alguno, una vez, vigilar páginas ah, Le damos a este, a esta estrellita a ver se vuelve azul y en, a partir de ahora esta página ah, la vigilo Esto significa que cuando alguien la edita, ah, puedo recibir una notificación tengo aquí mi lista de seguimiento y aquí me...